Hola México, mi nombre es Bianca Martin, gerente general para México. Estoy aquí para invitar a todos para que participen del Juan. Estamos esperando más de 3.000 personas de todo el mundo, pero la delegación mexicana siempre fuerte nos acompaña todos los años. Nos vemos allá en Kentucky.